El puente de Chihuayaca es el último puente que a mano. Los apos nos han dicho que cada año para cambiar, para que se vea bonito, brillando como puente de oro. Ese puente de achaca ha sido desde los incas todavía. Es por eso no, nosotros nos ponemos orgullosos con ese puente de Chihuayaca. Mi nombre es Eleuterio Cayo Tapia. Yo dirijo a la gente. Yo me llamo Victoriano Arizapana, yo soy el ingeniero constructor. Somos dos machos. Yo del, del lado de derecha comienzo y de este lado, don Victoriano. Ese puente es natural, ahí no utilizamos ni clavo ni cemento, ninguna clase de máquina. Así jalando nomás con la mano, nomás amarramos. Todos los años siempre hacemos en la segunda semana de junio. El puente está conformado, cuatro duros y eh, dos pajamanos. El puente tiene 38 metros. Cada participante tiene que traer 40 brazadas obligatorias, cosas vida, justamente al alcance para el puente. Hacemos con. hoy así llama, y cortamos, de ahí cortándolo, le hacemos secar, desde, uh, secando, uh, chancamos en la piedra para que se ponga un poco suave y después torcemos, remojando con agua. De ahí juntamos la, la soga y torcemos en, en la cartera, en la pista. Hacemos el pago ella, se pide de los uh, apos para la licencia. Entonces, para comenzar también, esto todavía pagamos a la tierra, entonces ya el recién comenzamos. Si no, puede pasar cualquier cosa vamos a hacer pasar los duros al frente después recién comenzamos a desatar el puente después jalamos cuando jalamos está bien chuta, chuta y chuta y chuta ya se jalamos por la cuerda no ha sido fácil peligroso es es que la gente tienen miedo no no soy nervioso si fuera nervioso caería al río después ya comenzamos a trenzar grabando así poco a poco, avanzamos, avanzamos, avanzamos y nos encontramos casi en el medio. Inauguramos siempre cantando, bailando, así inauguramos al final, cuando acabamos. El puente me gusta mucho. Ahorita estoy orgulloso, feliz. Estoy contento para que se cambie. Yo estoy haciendo cerca de 40 años también. Mi abuelo todavía dice tejía. Y después uh, de mi abuelo, mi padre y yo hasta ahorita estoy decidiendo. Para siempre, para siempre vamos a mantener. Es miñitito va a, ser, va, a enseñar, va a ser también maestro es tejer el puente con este puente nos ponen orgullosos larga el puente que se queda para siempre.